Como artista y como mujer, sé adaptarme a la situación. Por eso tomo Supradin Activo Mujer, el primer multivitamínico que sabe adaptarse a nosotras. Para días sin periodo, 21 comprimidos normales de Supradin. Y para días con periodo, 7 comprimidos con hierro y manzanilla. La energía que se adapta a nosotras. Supradin Activo Mujer, de Bayer. Por eso tomo Supradin Activo Mujer, el primer multivitamínico que sabe adaptarse a nosotras.